mi amor, ¿cuántas series le hacen falta? No, ya me faltan dos y, y termino. ¿Por qué tan esquivo mi amor? Yo era para ver si entrenábamos junticos. Hola. Hoy llegué temprano. ¿Será que podemos entrenar juntos? Bueno, te voy a ayudar, ¿vale? Pero... Tú allá y yo acá, ¿sí? Ay, pero porque así? No me puede ayudar A mí no me gusta entrenar solita Bueno, vamos a iniciar con unas sentadillas, ¿vale? ¿Alguna vez lo has hecho? No Bueno, entonces estira tus brazos hacia adelante ¿Así? Ajá, y vamos a bajar a un ángulo de 90 grados, ¿vale? Baja Ay, no, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, dale Baja, así, ¿sabe qué señorita? Mejor haga el ejercicio sola, son cuatro de 10. y cuando termine me buscan, ¿vale? 7, ocho, nueve, diez, ¡ay! ¿Así estoy bien? Vamos a hacer el último ejercicio, ¿vale? Bueno, este ejercicio lo vamos a hacer así, con el peso de tu cuerpo estirándote hacia adelante, ¿vale? ¿Así? Señorita, por favor, ¿en qué quedamos? Usted allá y yo acá. ¡Eh! Cinco, seis... 7, 8, 9, 10. Uf, qué mujer tan linda, profe. Una mujer de esa, se da cuenta de tener en la casa, bro. Vamos. Ay, profe, mi rodilla. ¿Qué le pasó? Me duele. Ahí. Profe, ¿le puedo decir algo? Sí, dime. Yo tengo muchas ganas de estar con usted. o sea, a mí me encanta. Yo estoy enamorada de usted. Yo sé, pero yo con usted no puedo tener nada. ¿Pero por qué me rechaza? ¿Es que soy muy fea? ¿Usted no se imagina la cantidad de hombres que desean estar conmigo en esta ciudad? Mira, mujer, yo sé que todos los hombres quieren estar contigo, pero yo soy diferente. Yo respeto a la mujer que está conmigo en estos momentos. Y yo solamente te puedo brindar una amistad. Así que te pido que no te ilusiones conmigo, ¿vale? Vamos, Daniela, duro. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ya estoy terminando aquí con la chica, ¿vale? Bueno. Daniela, el lunes aquí a las 2 voy a estar, ¿ok? Bueno, gracias. Vamos. verdadero hombre no necesita enamorar a mil mujeres, solo necesita aprender a amar y respetar a una sola. Porque el respeto es una calle de dos vías y si lo quieres recibir, tienes que aprender a dar. Soy TJ Broly y si este video te gustó, compártelo y no olvides comentar.